Muchas veces me preguntan, doctor, ¿es verdad que masturbarse da cáncer de próstata? Pues acá yo te lo voy a aclarar. Te cuento que este tema ya se ha analizado, incluso ya hay estudios sobre esto. Donde se ha demostrado que si te masturbas más de 10 veces a la semana o dos veces en la semana o incluso ninguna vez a la semana, no te va a dar ningún riesgo de padecer cáncer de próstata. Incluso ni abusando de la masturbación te va a dar cáncer de próstata. Si no lo haces, también no pasa nada. El masturbarse o no, no previene ni tampoco es que te vaya a dar cáncer de próstata. O sea, no es un factor de riesgo masturbarse. Y ustedes, hombres ¿lo hacen? Háganmelo saber aquí en los comentarios. Doctor David informa.